Y vengo con el, con el caballo Voy a quitar este cuadrado también Y el rey tiene que irse No. <risa> <risa> Hola amigos, hoy es Domingo Sin Deberes Y vamos a hacer un video con Puzzle Rush Puzzle Rush es una aplicación de chess.com donde nosotros podemos jugar posiciones de ajedrez y tenemos que descubrir el mejor movimiento entonces aquí les estoy mostrando justamente eh, mi tablero y voy a seleccionar el, el modo sobrevivencia eso quiere decir que puedo tomarme todo el tiempo que yo quiera para, para seleccionar el mejor movimiento y empieza todo desde el, digamos, el problema más fácil hasta el más difícil y va incrementando eh, ustedes van a ver aquí dentro de poco el nivel de dificultad que tiene cada uno de estos puzzles uh, usualmente todos empiezan con problemas de, de back rank es decir el rey no tiene ningún lugar a donde moverse porque por ejemplo aquí esta casilla la está tomando el caballo y si es que yo subo la torre el rey no tiene ningún lugar a donde ir y casi siempre así empiezan estos puzzles este tiene un nivel de dificultad de 150, es súper fácil. Este es otro de esos mismos. Otro y otro. Solamente lo que uno tiene que ver en estos momentos, en estos eh, rompecabezas, es que no haya ninguna pieza que pueda recap perdón eh, recapturar a la pieza atacada en este caso por ejemplo la torre tiene dos defensores pero nosotros tenemos tres atacantes entonces a pesar de que parece que vamos a perder la reina no importa um, aquí ya no son backruns tan obvios pero todavía son backruns Usualmente la gente tiende en niveles bajos Estamos en nivel 364 ahorita Voy a mover mi cámara a ver si pueden verla um, Ahí estamos en el nivel 364 En estos niveles todavía la gente reacciona mucho Entonces aquí reaccionarían a que está siendo la reina atacada eh, No sé cómo Pero lo que es importante también es que nosotros Tenemos nuestro propio ataque y que cuando atacamos al rey el rey solo tiene un lugar donde irse y después de eso se vuelve otra vez el problema de antes, un problema de background um, aquí igual están estos dos amenazando con jaque mate pero es exactamente el mismo problema, nunca había tenido tantos de background, creo que es para ilustrar este video um, pues sí nunca había tenido tantos ya estamos en el nivel 500 um, ya yeah, tenemos el primer problema que no es background pero es de mate. Eh, lo que tenemos aquí es un ataque directo de dos piezas a este punto y es jaque mate. no importa que pase um, aquí. Hmm. Aquí hay varias cosas, pero el asunto es que tenemos un endgame, o sea, al final del juego, y tenemos dos reyes, dos torres y un peón. Quizá lo mejor que podemos hacer es deshacernos de esta torre y subir al peón. Entonces, yo sé que le voy a dar jaque y me voy a comer la torre y que voy a tratar de proteger a la torre. Y sé que el peón va a llegar antes a ser una reina, a promoverse que él pueda regresar con ese número de movimientos estamos en un nivel 650 aquí tenemos un jaque una vez más y otro background um, nada nuevo aquí tenemos un jaque obvio lo que no sé es cómo seguir después supongo que el caballo viene acá este es un patrón común de jaque mate entre el caballo y la reina que yo estoy acostumbrado este también es otro patrón común donde la reina da jaque ellos bloquean yo como con el caballo y esta cosa está colgada no tiene quien la defienda la torre esta es una buena táctica porque las torres valen más que los caballos que los alfiles en ajedrez um, les encanta el background um, qué tenemos aquí tenemos un hack -in. estos dos casilleros están ¿qué es eso? si, sí, no solo para mostrarles el alfil y la torre y el peón, le atraparon al rey y no tiene dónde moverse aquí why did you move? a ver, si vengo acá el rey solo puede moverse acá aquí hubiera sido un error subir directamente porque el alfil me iba a comer pero pero aquí estoy viendo esto miren que el caballo está, está ocupando esto y esto es parecido a un back rank. si pudiera tener aquí una torre rey no tiene a dónde ir entonces ahora que me, me deshice de todas esas cosas puedo venir aquí hmm. esto me llama la atención pero después de eso no sé si hay algo mejor huh. esa reina está protegida Solo se mi pieza. Uh, aquí. White Move. Estamos en el nivel 1000. 1053. Um. Esto es lo que se llama movimiento forzado. Si yo capturo a la torre aquí, el rey tiene que necesariamente moverse a esta casillera, casillera. Entonces yo puedo venir con la torre. Ya no es más de una cuestión de background. Um, black to move. I am up to pawn Tengo un peón de ventaja. Um, que lo puedo perder si.. Si no soy cuidadoso. Tengo este hack que está cubierto de aquí. Tengo este jaque me costaría este peón pero ya creo que este es el secreto ahí estamos iguales de peones pero mi peón es mucho más rápido Él está a la misma distancia pero está atravesado Shop... Queen... King... A ver... Uh, lo primero que sé es que si la reina estuviera aquí y el alfil no estuviera aquí fuera jaque mate pasarle a la torre a venir acá, no sé si eso me sirve puedo ganar una de estas dos piezas, seguramente es eso lo que tengo que hacer este es un hack mate si ¿Sí, no esto lo tiene la torre y esto lo tiene el alfil si vengo acá lo único que puede ayudar es el caballo y ahora sí que hay que hacer Este bishop está protegido, pero este otro casillero está libre um, Black to move I can go here Porque no me puedo volver a hacer hack porque mi alfil está aquí Vale, no sé cuál es el mejor movimiento. Puedo venir acá. Pero eso no sé de qué me sirva. Puedo venir acá. Me voy a volver a atacar. Si vengo acá, el caballo viene aquí si vengo aquí, esto ya salvo no <risa> nuestro primer error a los 1300 puntos demonios señorita ah, este es un hack mate bonito muevo el caballo y es un double check desde el caballo y de la reina y este es un movimiento forzoso porque la reina estaba protegida y el rey no se podía mover solo la torre le podía capturar y ahora el rey no tiene donde irse smothermaid um, Qué tenemos aquí black to move check moves these are taken only move check Um do I wanna risk it without Okay um, Should have calculated Mira que Supongo que tengo que capturar Y Aquí tengo dos opciones No, solo tengo una opción Este alfil está colgado Mother a menos que me equivoque, Ajá, estamos ya en 1486, son un poco más complejos. Aquí, si yo muevo mi rey aquí, a ver, primero empecemos con este caballo. ¿Tiene a dónde ir? No puede ir aquí, no puede ir aquí, no puede ir aquí, puede ir aquí. Voy a ir acá. Mi instinto es mover aquí al rey Porque si él hace Algo mal en el siguiente movimiento Esto es jaque mate Esto es jaque mate Ok um, mis conceptos anteriores y si vengo acá va a venir acá se va a quedar aquí y yo voy a venir acá verdad y ahí tengo que jugar oposición y después iba a coronar aquí aquí puedo mover este caballo a donde sea y el rey va a estar en jaque, pero si lo muevo aquí o aquí es doble jaque porque el rey estaría atacado por el caballo y por el alfil ahí y después el rey, si pasa eso va a tener que moverse acá mi pregunta es que hago después Oh, mi reina está atacada, no me había dado cuenta Mira tú um. A ver si vengo acá Resamo a mover acá, luego vengo acá, me voy a estar en jaque y no puede volver, entonces tiene que capturar. Y yo puedo ahí capturar. Y no sé qué va a pasar después. Pero este video no puede ser tan largo, así que va a tocar arriesgarnos. Ven algo mejor. Tal vez solo debo capturar este alfil y ser feliz. vengo acá este no es hacking batter, sí. um, um, si vengo, si vengo acá y captura acá y puedo capturar acá, me captura acá. Mm -hmm. Decisiones ese es el ideal Porque gano una pieza Pero si no Va a venir acá Y yo puedo Ganar Al alfil. Estamos en 1689. Ah, hmm. No me puedo. No puedo ignorar este caballo porque si me hace jaque se come a mi reina. Entonces es captura forzada si no me equivoco. Él está atacando a mi reina. Estoy atacando a su caballo. Él tiene las de ganar. O ella. ¿Puedo a mover a mi reina. El asunto es de dónde le muevo para que el caballo no se me vaya a ningún lado. Si le muevo acá. que muevo acá el caballo puede moverse aquí y acá y va a estar defendido y luego puedo moverme al fin y no pasa nada así que se no hace el movimiento uh. Uh. <muchas> bueno solo voy a defenderme creo que eso a ataca a dos de sus piezas perfecto aquí ese alfil está casi atrapado, eso es tal vez un poco obvio um, esta reina no tiene muchas casillas si yo muevo mi alfil a dónde va a moverse aquí no puede, aquí no puede, aquí no puede, aquí no puede, aquí no puede va a irse acá atrás y entonces con esto, yo ataco dos piezas mm -hmm. Mm -hmm. Hmm. cosas que veo inmediatamente jaque no puede mover este alfil porque la, la torre está atascándola que el único movimiento legal es mover la reina Y luego Y ahora, como diría en mi tierra Tiene que ser esto luego puedo venir acá, y luego voy a venir acá y ganar el peón y le voy a pasar algo parecido right? 147. mi rating en ajedrez blitz es como 1400 1500 así que esto ya está muy sobre mi nivel hoy es una buena noche, a todos de vida 20 minutos, vale gana mm. no sé si hay algo que hacer aquí con el rey sé que este peón está colgado eh, él movió el alfil para defenderse de esto si sí, yo muevo al alfil no pasa nada tampoco El otro que puedo hacer es... Ni esto lo quería en un juego, simplemente mover la torre para defender este peón huh. Decisiones, decisiones ¿Qué pasa si capturo? Él va a capturar con el alfil Y luego voy a amenazar a jaque mate no Solo nos queda una oportunidad amigos. Um, a ver. Esto parece una pieza gratis, pero no es. Porque si yo no hago jaque, me van a hacer jaque mate a mí. Y el único jaque disponible aquí que no es regalar piezas. Bueno, hay varios. A ver. Tengo este jaque. Tengo este jaque mm, Me gusta ese más, a ver Vengo por acá Y al rey Y este es doble jaque Acá No, acá A ver si vengo acá el único movimiento del rey es este Y si vengo acá, tiene dos piezas para cubrir esto. Voy a irme por este. Ok. Todo esto está cubierto por mi reina. Pero el rey todavía tiene bastante movilidad. Mm -hmm. Si vengo acá, le quito este cuadradito y el rey va a poder no me parece ahora si sí, vengo con el con el caballo Le voy a quitar este cuadrado también y el rey tiene que irse no estuve este fue mi tercera mejor puntuación Who are you talking? Con mis amigos the internet, mi amor. One, two, three.